Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos eh, en, en nuestro programa. Digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto. Eh, esta es una emisión especial que estamos haciendo por el conflicto en, en Ucrania, en el medio de la ventolera que se desató estos días acá en, en, en la Patagonia. Eh, el conflicto que eh, no solamente ha cambiado todo el paradigma de las relaciones internacionales, sino que también se transforma en el nacimiento de un eje de poder cada vez más acentuado respecto a lo que es la hegemonía estadounidense. Por un lado tenemos a una potencia económica como China pegada a Rusia, por otro lado ahora una potencia militar con autoabastecimiento como Rusia que ha emprendido esta operación militar que en menos de un mes ha descabezado a la cúpula nazi en términos militares en, en en Europa. Ahora vamos a hablar por qué en Ucrania hay tantos nazis y por qué los medios occidentales deciden no contar esa historia. Bueno, la rusofobia que se ha desatado, todo eso lo vamos a, a, a tratar de entender hoy o por lo menos tener otro elemento para el análisis, ¿no? En el medio de esta verdad absoluta en la cual los medios masivos, la, la hegemonía, este, eh, norteamericana nos ha metido en esta oscuridad No se puede escuchar, no se puede ver, no se puede discutir nada Que no sea todo a favor de la OTAN Porque hablo del minuto a minuto Mientras estamos grabando el programa eh, Acaba de terminar una ronda de conversaciones entre eh, Rusia y Ucrania En Estambul, hay dos de delegaciones que hace más de eh, un mes Están negociando, eh, la primera negociación fue en, ...en la frontera en Bielorrusia y ahora eh, está trabajando mucho Turquía. Turquía que tiene ahí un, una presencia muy fuerte también en la cuestión del cinturón de energía euroasiático. ¿no? Turquía también tiene una parte en Europa y una parte en Asia. Así que un país que está muy interesado en que esto finalice ya. Eh, así que vamos a, a correr con esa información y ahí vamos con lo que estábamos preparando respecto a eh, Ucrania, Rusia y esto ¿no? que es el ministerio de la verdad. Nada se puede discutir, nada se puede hablar que no tenga que ser todo a favor de la guerra y de la mirada occidental. Interrumpimos nuestra programación para ofrecerles las declaraciones de los miembros de la delegación rusa tras su encuentro con la parte ucraniana en Estambul. ¿De ¿Ucrania? Bien, su postura estaba claramente formulada y esas propuestas se estudiarán próximamente, se informa, informaremos al presidente y daremos una respuesta. Por mi parte puedo decir que también estamos dando dos pasos para la desescalada del conflicto que el viceministro de defensa eh, va a pronunciar ahora. Uf. Estimados colegas, voy a...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 ...seguir celebrando las negociaciones la calle, sí, y para lograr... Sí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 Esta mirada que estábamos viendo, esto acaba de suceder, o sea, mientras estáis viendo el programa van a estar las, las, las repercusiones respecto a este paso. Es entendible que ya estamos entrando en la etapa final de las negociaciones para dar por cerrada la operación militar. Rusia trabaja en esos términos militares. Digamos, la operación militar es para sentar a la delegación ucraniana a negociar. Ucrania ha roto todos los acuerdos de Minsk, que son los que llevaron a esta... Eh, operación militar, los acuerdos de Minsk que estaban firmados en el año 2015 y que Ucrania ha violado constantemente realizando una limpieza étnica eh, contra dos provincias que ahora son repúblicas independientes, que es Lugan y Danesk. Eh, es muy raro escuchar esto en medios de comunicación argentinos masivos. Porque bueno, eh, la idea es silenciar. La idea es mostrar Putin malo, rusos malos, eh, occidente bueno, Zelensky este, como un héroe. Eh, recuerdo que incluso hasta hay militantes eh, formadores de opinión más o menos involucrados con, con el progresismo que hablan de que Zelensky es casi un Allende. Por Dios, por Dios. Nos metemos con este trabajo eh, después de repasar esta, esta, estas conversaciones que se están realizando en Estambul. Eh, casi un programa de política internacional completo. A mí me encanta, me dedico mucho a eso y, y a veces tengo muchas ganas de hacer solamente eso. Pero bueno, también la, el contexto local no, nos empuja a hablar mucho de lo que pasa también en, en, en nuestras provincias, en, en nuestro día a día. Les, les contaba, eh, política internacional, Ucrania, Rusia... Este trabajo que ha realizado el colectivo Cuba Información respecto a la censura, la guerra y lo que nosotros estamos desconociendo de una mirada este, multipolar respecto a esta, este blanqueamiento que se hace en medios occidentales de nazis. ¿no? Uno se pregunta cómo la Alemania nazi llegó a hacer esas atrocidades y hoy estamos recibiendo una lección... De la historia a mano abierta Bueno, así se blanquean nazis Así se blanquean los nazis Limpiándoles la cara en medios de comunicación masivo O presentándolos como héroes ¿no? Todo este trabajo que se viene haciendo desde el 2015 Cuando triunfa En en realidad triunfa en el 2014 Pero en el 2015 empieza eh, oficialmente la guerra contra Danex Y contra Lugans En esta región que se llama el Donbass eh, eh, en Ucrania y ahí empieza eh, ese derrotero de, de guerra contra su propio pueblo que realiza Ucrania con un bombardeo incesante del cual nadie habla en medios de comunicación ...latinoamericanos, argentinos o por lo menos occidentales. No se sabe nada de esa guerra de ocho años que sigue hoy en esa parte de Europa. Porque bueno, en una guerra en la cual Occidente no solamente está involucrado... ...sino que necesitaba que se llevara adelante esa limpieza étnica... ...que ha finalizado el 24 de febrero cuando Rusia interviene... Eh, eh, Pragmáticamente en defensa de esas provincias que ahora son repúblicas, las repúblicas separatistas, repúblicas independientes, Lugans y Danes, recuerden esos nombres, y que nos meten en este nuevo escenario ¿no? de sanciones económicas, de un mundo eh, multipolar en el cual el dólar empieza a perder peso, y por otro lado, lo del petro yuan, que es lo que más ha provo eh, está provocando un, un movimiento muy a largo plazo. Imagínense las potencias petroleras que ya no van a tomar al dólar como referencia. Es casi la caída del Bretton Woods, un acuerdo que está desde la década del 73, del año 73, precisamente cuando se rompe el patrón oro con el cual Estados Unidos empieza a emitir, emitir, emitir y se transforma en lo que soy un país deudor completamente envilecido y sin capacidad de realizar este, nada más que eh, eh, su, su derrotero de... De guerra, muerte y destrucción. Con el cual ha sembrado Latinoamérica en los últimos este, 50 años. ¿no? O sea, si hay alguien que acá no puede decir absolutamente nada. Es Estados Unidos porque es un país que ha sembrado de, de bombas y destrucción. Este, eh, incluso la propia Europa. Hace poco tiempo se cumplieron otros, otro aniversario más muy luctuoso. De, que lo, de lo que fue el bombardeo a Belgrado. Imagínense que hay mucha gente que está viendo hoy nuestro programa. Que no tiene idea de que existía un país que se llamaba... Este, República Federativa de Yugoslavia. Ese país fue partido prácticamente en 15 naciones por parte de la OTAN. Se acaba de cumplir muy poco tiempo. El viento nos empuja. Arrancamos con eh, Ucrania, el Ministerio de la Verdad. Un trabajo de nuestros amigos de Cuba Información desde España para todo el mundo. Cuba Información. No me digan más, me En torno a la guerra en Ucrania, los medios y gobiernos occidentales nos prohíben leer otro libro que el escrito por la OTAN. Los medios rusos que durante años han sido espacio para analistas internacionales críticos han sido prohibidos por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros aliados. Su señal abierta, sus canales Youtube y todas sus redes sociales, sin decisión judicial alguna. Google ha borrado de su buscador sus contenidos anteriores, su hemeroteca, para reescribir la historia como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. Los medios aplican una censura estricta, dejando, eso sí, algunos espacios testimoniales que justifiquen su falsa pluralidad. Liu Ibaiya, politóloga rusa, se enfrentaba a una jauría en el canal español 4. Al denunciar los ocho años de bombardeos ucranianos en Donbass, tuvo que escuchar que eran matices irrelevantes. Me parece un auténtico insulto que empecemos con matices irrelevantes ante una situación que es tan no, sumamente clara, que no sí. permite tomar blancos y negros. Es tan evidente aquí no, quiénes pues son los este buenos precisamente... y quiénes son los malos. Precisamente por relatar la situación en Donbass, el diario francés Le Figaro censuró un reportaje de su corresponsal Annelo bunel. El coronel español Pedro Baños decidió abandonar sus apariciones en televisión tras recibir serias amenazas. La razón, el tono neutral de sus análisis sobre el conflicto. YouTube ha censurado no solo a medios y periodistas de Rusia con millones de seguidores, también documentales como Ucrania on Fire de Oliver Stone, realizado hace ya seis años. Twitter ha etiquetado como medios afiliados al gobierno ruso las cuentas de todo periodista que haya colaborado en algún momento con algún canal público ruso. Es la estrella amarilla con la que marcarlos profesionalmente de cara al futuro. Para la propaganda de guerra contra Rusia en la red TikTok, Joe Biden convocó a los 30 tiktokers más influyentes, dándoles un mensaje claro a difundir. El culpable de la inflación en Estados Unidos es... ...Putin. Facebook e Instagram han levantado la prohibición de los mensajes de odio si estos son contra Rusia, permitiéndose los llamados a matar a los presidentes ruso y bielorruso y los elogios al regimiento nazi ucraniano Azov. Las redes permiten y jalean este odio antiruso. ...políticos como el senador estadounidense... Lindsey Graham... ...han pedido en Twitter... ...el asesinato del presidente Vladimir Putin... ...sin que la red les haya limitado... ...en medios serios... ...como NBC News... ...un reportero proponía... ...un ataque de la OTAN... ...a convoyes rusos... ...o lo que es casi lo mismo... ...el inicio de la Tercera Guerra Mundial... ...la periodista rusa que protestó en televisión contra Putin y a la que solo le han impuesto una multa, es ya una estrella mundial. Pero sobre un periodista europeo, el vasco Pablo González, que lleva casi un mes encarcelado e incomunicado en Polonia, acusado de ser espía ruso por informar sobre el drama en Donbass, el silencio mediático es casi absoluto. El periódico catalán La Vanguardia realizaba una promoción comercial con el lema Stop Putin, la desinformación nos quiere divididos. Traducido, la unidad contra el único villano, Rusia, requiere aplastar toda información y opinión que contradiga la versión oficial europea. Borrando para ello, por ejemplo, los crímenes de nuestro aliado, Ucrania. El diario español ABC eliminaba las noticias que había publicado en 2016 sobre violaciones a niños y niñas... ...por parte del ejército de Kiev... ...llaman centro para el mantenimiento de la paz... ...a una base de entrenamiento de mercenarios... ...palabra por cierto... ...prohibida en los medios... ...son... ...combatientes extranjeros... ...así despedía la entrevista a uno de ellos... ...una reportera española. Bueno, pues Esta misma tarde él se marcha en un autobús hacia España... ...en un autobús que se ha preparado con refugiados ucranianos... ...y en el que van a ir algunos de los combatientes extranjeros españoles. Este mercenario de ultraderecha regresará a su casa... ...sin ser detenido ni interrogado... ...sin pasar el calvario policial y judicial... ...que sufrieron ocho milicianos de izquierda... ...al regreso de Donbass en 2015... ...tras ser etiquetados por los medios españoles como prorrusos. ¿Algún informativo ha hablado sobre Farudin Sarafmal, presentador ucraniano que en directo hizo un llamamiento a degollar a todos los niños rusos? ¿Y sobre Yenadi Druyenka, director de un hospital móvil de voluntarios que ordenó castrar a los soldados rusos por ser cucarachas? y sobre los actos de humillación pública en Ucrania a personas gitanas pintadas de verde y atadas a postes? Nada. El regimiento Azov, compuesto por neonazis, es una fuerza voluntaria de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus miembros, nazis, son entrevistados, como si tal cosa, por medios como la CNN. Azov ha recibido armas de gobiernos europeos como el de España, compradas con mil millones de euros del Fondo Europeo en apoyo, no se rían, ¿no?, a la paz. En el Canal Español 4, un experto daba con toda tranquilidad ...lecciones de cómo emplear este armamento... ...para matar más rusos. Soy optimista, pero de una manera nada más, ¿eh? de matar más rusos. Pues porque el pueblo, el pueblo ucraniano lo necesita... ...para poder llegar a una buena negociación. En Portugal, un juez ha levantado al neonazi Mario Machado... ...la obligación que tenía de presentarse quincenalmente... ...al haberse ofrecido a ir a Ucrania para brindar... ...sigan controlando la risa... Ayuda humanitaria, que el presidente Vladimir Zelensky haya otorgado el título de héroe nacional de Ucrania a Dimitro Kochubail, líder del grupo paramilitar Pravisecta, artífice de la masacre de los sindicatos de Odessa en 2014, en la que 46 personas fueron quemadas vivas, no lo irán. Que el La geopolítica exige no martillear nuestras conciencias con las más de 10.000 niñas y niños muertos en Yemen por misiles de Arabia Saudí, cuyo gobierno, amigo de Occidente, no recibe sanciones. Ninguna. El gran hermano también ha llegado al deporte. La afición de la Estrella Roja de Belgrado realizó una impactante protesta contra la OTAN en las gradas de su estadio, ...visibilizando los nombres de los países que ha bombardeado. De inmediato la reacción del periodismo europeo... ...mentir sobre el supuesto carácter neonazi ...de dicha afición. Falso. En 2009, el futbolista Frédéric Canuté... ...fue sancionado por la FIFA con 3.000 euros... ...por mostrar una camiseta en apoyo a Palestina. En 2016, por la misma condena a Israel... ...por parte de su afición... La UEFA sancionó al Celtic de Glasgow. Pero ahora, hacer política en el campo y apoyar al gobierno de Ucrania es obligatorio para todos los clubes de fútbol. Los individuos ya identificados por la Archancha mostraron su apoyo a Rusia. Banderas a favor de Rusia en San Mamés. Banderas y pancartas. La Archancha ya ha identificado a los autores. Esto decía el comentarista catalán Josep Pedrerol, ...tratando de criminalizar a quienes portaban banderas de la República Popular de Donetsk, Donbass... ...un pueblo masacrado durante ocho años por el ejército de Ucrania... ...y que votó masivamente por su independencia. Pero en los medios leemos que eran pancartas a favor de la invasión rusa. El empresario ruso Roman Abramovich se ha visto obligado a vender el equipo de fútbol inglés Chelsea... ...por la presión política y mediática... ...pero el Newcastle... ...seguirá en manos de la Casa Real Saudí... ...que lleva siete años bombardeando Yemen... ...y ha causado allí más de 300.000 muertes... ...por cierto, el 12 de marzo... ...fueron ejecutadas en Riyadh... ...81 personas en un solo día... ...pero la Supercopa de España... ...seguirá celebrándose allí, en Arabia Saudí... ...que paga a la Federación Española de Fútbol... ...30 millones por año... ...todo muy coherente... ...la política de chantaje a escala global... ...hace que empresarios rusos... ...sean sancionados no por sus decisiones... ...sino por las del gobierno de Rusia... ...igual que sus deportistas... ...que no pueden competir con la bandera de su país... ...ni en mundiales, ni en olimpiadas... ...Nikita Mayishin, piloto ruso... ...ha sido despedido del equipo Haas de Fórmula 1... ...el tenista Daniel Midyévez deberá renegar de Putin si quiere competir en Wimbledon. Y el gran maestro de ajedrez, Sergei Karjakin ha recibido una sanción de seis meses. La Asociación Ucraniana de Fútbol ha retirado a Anatolín Timayshuk, uno de los mejores jugadores de su historia, todos sus títulos y su licencia de entrenador debido a su silencio ante la invasión rusa. El luchador ucraniano Maxim Rindovsky fue torturado y ejecutado por neonazis, acusado de equidistancia en el conflicto con Rusia. ¿Algún escándalo en la prensa deportiva? La caza de brujas ha llegado también a la cultura. El ruso Valery Gergiev fue destituido como director de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Los teatros europeos, como el Teatro Real de Madrid, están cancelando las actuaciones del Ballet Bolsoy. La Orquesta Filarmónica de Cardiff, Gales, ha sacado de su repertorio las obras de Tchaikovsky. Debido a las protestas, la Universidad de Milán tuvo que dar marcha atrás a su decisión de eliminar un curso sobre Dostoyevsky. Y la de Córdoba no solo ha roto relaciones con el profesorado de Rusia, sino que amenazó con hacerlo con el de Cuba e Irán, si no rechazaban la invasión rusa. La rectora de la Universidad de Valencia llamó a la autodeportación de todo el estudiantado ruso. En Arlington, Virginia, un profesor de escuela que incluyó en una clase sobre la guerra de Ucrania el punto de vista de Rusia, fue filmado y denunciado por un alumno. Inmediatamente fue suspendido por difundir propaganda rusa. La locura no para. El nombre del cosmonauta Yuri Gagarin primer hombre en el espacio y fallecido hace 54 años, ha sido retirado de un acto benéfico de la Spice Foundation de Estados Unidos. No pocos medios extendieron el bulo de que Rusia iba a abandonar en el espacio a un astronauta estadounidense, algo completamente falso. Como falso fue que el traje amarillo de unos cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional fuera un acto de apoyo a Ucrania. Criminal de guerra acusan a Putin en los medios que jamás aplicaron dicho término a George Bush, José María Aznar o Tony Blair tras la invasión de Irak que provocó centenares de miles de muertes. Algún canal de televisión ¿Ha recuperado el vídeo del hoy presidente de Estados Unidos sobre los bombardeos a Yugoslavia? Pues dijo exactamente esto. Fui yo quien sugirió bombardear Belgrado. Fui yo quien sugirió enviar pilotos estadounidenses para destruir todos los puentes. Era 1999. La OTAN lanzó 2.300 misiles y 14.000 bombas ...durante 78 días... ...asesinó... ...a más de 2000 civiles... ...y qué papel jugaron los medios... ...que hoy se engalanan... ...con la bandera de Ucrania... ...recordemos solo la portada... ...de la revista Time... ...llevando a los serbios al infierno... ...un bombardeo masivo... ...abre la puerta a la paz... ...nos dicen que Putin... ...es un tirano... ...porque, aseguran... ...prohíbe manifestaciones... ...en contra de la guerra... Zelensky acaba de prohibir la actividad de 11 partidos, casi todos de izquierda, además del comunista que ya era ilegal, por ser prorrusos. Todo con el aval de la Unión Europea. El gobierno de Lituania ha cancelado una donación de 400.000 vacunas anti-Covid a Bangladesh porque este gobierno se abstuvo en la votación para condenar a Rusia en la ONU. Suiza cuya banca guardó el oro del Tercer Reich, que protege con el secreto bancario a narcotraficantes y defraudadores de todo pelaje, en un gesto ético, tras alguna que otra amenaza quizá, abandonará su neutralidad y se unirá a las sanciones económicas contra Rusia. Y para acabar, hablemos de soberanía y de libre decisión de los pueblos. España acaba de seguir el rumbo que marcó Donald Trump en relación a Marruecos. Acepta su ocupación ilegal del Sáhara y da una puñalada por la espalda al pueblo saharaui, que sigue sufriendo los bombardeos marroquíes. Exactamente igual que con el Sáhara, ni España, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Ucrania, están dispuestas a respetar la voluntad inequívoca expresada en referéndum y cercana al 90%, de la población de Crimea y Donbass. Voluntad que en los medios occidentales, convertidos en artillería ideológica de la OTAN, ni se menciona como una de las claves ineludibles para la solución del conflicto. Hoy vivimos un macartismo en estado puro, una dictadura global, frente a la que será imprescindible organizar la resistencia. No, nos vamos rápido, eh, minuto a minuto, lo intentamos resolver con todos los elementos que tenemos a, a, a mano. La situación es muy cambiante, pero lo fundamental es que se está cada vez más cerca de la posibilidad de que finalicen las operaciones militares... Compartimos con ustedes el minuto mientras estábamos grabando el, el, el programa, lo que son las conversaciones que se están llevando a cabo en Estambul. Vamos a estar toda la semana. Si quieren infor información, las 24 horas actualizada, Bueno, no las 24 horas, pero gran parte del día. Acuérdense de chequear nuestro Twitter, eh, arroba Cartago TV, Todavía no está tan censurado. Y nuestra página en Facebook también, eh, arroba Cartago TV, que está bastante censurada. No, no circula mucho. Pero bueno, ahí está. La información la estamos publicando. Este, una mirada... Este, ...alternativa no otanizada de un conflicto. Hablando de la OTAN, quiero ver a todos aquellos políticos argentinos... ...que votaron a favor de la OTAN y que forman parte de la Cancillería Argentina... ...el día de hoy, a ver qué publican el 2 de abril. Una cosa muy rápida, la OTAN es la que tiene ocupadas las Malvinas. La OTAN es la que hundió el crucero Belgrano. Hay que tener eso en cuenta porque cuando hablamos de soberanía... ...también tenemos que hablar de qué pasa con Malvinas y dónde estamos parados hoy, que seguimos votando en la OEA o en Naciones Unidas al lado de las resoluciones de la OTAN, mientras la OTAN fue responsable de crímenes de guerra como el hundimiento del Belgrano o de la ocupación militar cuasi nuclear que hoy tenemos en nuestras Islas Malvinas. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago.